Hola chicos saludos cordiales audiencia de PRIXLINE os está hablando luis de PRIXLINE muchas gracias por estar ahí eh, Hoy vamos a hablar con javier eh, sobre cómo comer fuera de casa de una forma sana vale estamos en directo como todas las emisiones que hace PRIXLINE y, y bueno ya sabéis que Prisline nos dedicamos a la formación y a la orientación laboral, ¿vale? Eh, ya os digo hoy estamos con, con Javier, profesor de dietética y nutrición. Eh, mañana nos toca Sara, que nos va a enseñar cómo hacernos para el que quiera hacer algo y ganar un dinero cómo ser profesor de español. El miércoles os voy a dar una conferencia por la mañana de cómo vencer el miedo. Que no la voy a dar yo, os la voy a retransmitir en directo. Cómo vencer el miedo por uno que ha estado con los SEALs estadounidenses, los marines estos. Cómo les forman para vencer el miedo. Luego por la tarde, el miércoles, tenemos un debate sobre los, a ver qué dice cada partido político para apoyar a las startups y a los emprendedores. ¿vale? El jueves sí que sigo yo con vosotros con el curso de cómo superar con éxito la entrevista laboral. Vale y aparte tenemos a nuestro conductor de cabify que un día vamos a hacer un directo que, me, que quiere emitir cosas tenéis el vídeo también por ahí el que hicimos el primero bueno os voy a dejar ahora con javier que, que nos haga su, su clase flash sobre cómo comer fuera de casa un segundito que es que estamos en directo por skype vale vamos a ver si, si, si está todo bien y le tenéis ahora mismo javi nos oyes nos oyes está, pues, oye. está ya en línea os oigo, muy buenas, muy buenas a todos eh, Pues bueno, yo soy Javier Miguel Hernández, soy dietista nutricionista Y bueno, pues como bien ha dicho José Luis, hoy vamos a hablar un poquito Sobre una serie de recomendaciones a la hora de eh, comer fuera de casa de forma saludable ¿Vale? Entonces eh, antes de nada antes de empezar con toda la con toda la chicha no quería un poco eh, quería responder a una pregunta que nos hizo eh, una, una oyente hace dos semanas su nombre es eh, maría gómez eh, y nos viene a preguntar un poquito bueno qué es eso del gluten es bueno es malo dónde se puede encontrar no porque ahora hay una serie de eh, bueno de polémicas o de se empieza la gente se puede informar sobre el gluten entonces pues eh, es importante un poco eh, a, a, a, dar un poco de luz ¿no? sobre este tema. Bueno, hay que empezar diciendo que el glute, eh, gluten es una proteína, ¿vale? Es una, una proteína eh, que el problema que tiene es que eh, es eh, bastante tóxica, bueno, es muy tóxica, ¿no? Para eh, personas que o bien son alérgicas al, al, al trigo, o bien son celíacas bien son eh, sensibles eh, al gluten vale entonces eh, si eh, vosotros eh, tenéis o, eh, o alguna de estas eh, condiciones o conocéis a de, de estas personas o, o conocéis a alguna persona que pueda tener alguna de estas condiciones, pues eh, no estas personas no se pueden no pueden ingerir eh, este, los alimentos que contengan gluten vale bueno, ¿y dónde se encuentra esta proteína? ¿Dónde se encuentra el gluten? Pues se encuentra eh, dentro de nuestro espectro, eh, dentro de nuestro ambiente, pues lo podemos encontrar sobre todo en el, en el trigo, en el centeno, en la cebada y en la eh, avena. Se encuentran más cereales, pero bueno, esos son los los, los principales, los que solemos consumir eh, aquí en, en, en España. Bueno, la, la espelta también tiene, tiene, tiene gluten bien entonces eh, sin más preámbulos ya que hemos cerrado un poco el tema ya quería bueno, eh, quería resolver esa pregunta y también quería animaros a vosotros a que eh, preguntéis eh, todas las dudas que os puedan surgir sobre nutrición eh, ya que bueno para eso estamos y así es mucho más dinámico esto bueno que me enrollo vamos con la eh, con la segunda diapositiva Ángel Luis donde aparece un poco donde aparece Homer ¿no? eh, <risa> eh, y um, Vemos aquí eh, para el título no vamos a empezar con algunas recomendaciones para comer de forma más saludable eh, y sus recomendaciones de cara a antes de que salgamos de casa no a qué me refiero con esto bueno pues pasamos a la siguiente a la tercera diapositiva y vemos que bueno pues siempre es interesante realmente elegir restaurantes no cuando estamos en casa vamos a elegir, elegir restaurantes eh, donde predomina más la calidad frente a la cantidad no eh, al final eh, donde haya más cantidad pues eh, es difícil que bueno por el mismo precio pues mmm, tenga más calidad entonces eh, siempre más interesante pues eh, cuanto más normalmente eh, sembraba excepciones pero cuanto más alto standing no sea el restaurante pues eh, más facilidades eh, vamos en vamos a, eh, a tener para elegir eh, platos saludables ¿no? eh, uh, Pasamos a la siguiente y eh, que sale el bar, ¿no? Eh, Qué importante revisar, revisar el menú. Ya muchos eh, restaurantes cuentan con el eh, con el menú online, ¿vale? En su, en su página web. Entonces simplemente con poder con meternos ya podemos saber, eh, bueno, pues con lo que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces ya de antemano podemos saber si realmente nos compensa ir ese, ese ir a ese restaurante o si queremos elegir ir a otro, ¿no? Pasamos a la siguiente y esta es una de las claves principales que nos tenemos que quedar aquí en esta en este capítulo no de, de comer fuera de casa y es qué importante es ir eh, saciado vamos a ver cuando digo saciado me refiero a, a, a no ir con un hambre visceral a no ir con un hambre de me como el mundo y me como a un toro si hace falta si se pone de por medio no eh, me refiero a bueno, pues comeros un par de mandarinas, comeros una manzana, comeros unos fotos secos antes de ir, vale, para no tener mucho hambre ¿vale? eh, Más que nada porque al final nuestras decisiones van a poder ser mucho más inteligentes si eh, ese hambre lo tenemos más a raya ¿no? Entonces, eh, sobre todo de cara a que en los restaurantes pues siempre suelen poner el típico pan con aceite o con mantequilla eh, y, es, y es fácil, por lo menos por mi experiencia en consulta que eh, pues ese pan eh, suele caer no <risa> en nuestras manos si eh, como digo eh, no tenemos el, el hambre un, un poquito más controlada ¿no? entonces es importante como digo comernos algo lo que sea lo que sea sano obviamente una fotos secos una fruta que se puede llevar a todos lados antes de entrar en el restaurante pasamos a la siguiente y eh, unas recomendaciones durante la comida no ya no metemos en la, <risa> en la propia comida eh, y eh, en, la, en la siguiente, en la diapositiva séptima, eh, vemos que qué importante es elegir rápido y cerrar el menú. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza de voluntad se va debilitando conforme va pasando el tiempo, es pues, como una bomba de relojería, en cierta forma. ¿no? Entonces, siempre nos va a compensar, pues si sabemos que ya queremos elegir eh, dos cosas, ¿vale? Porque eh, lo sabemos y nos conviene más eso, pues las elegimos. Y cerramos el menú, no estamos mirando 50 años. Oye, si me pido una cosa, si me pido otra, porque la verdad es que al final, cuanto más tiempo pase, más vas a acabar cogiendo lo que menos recomendable es. Por tanto, elige rápido y cierra el menú. Vamos a la siguiente, diapositiva octava, eh, ser el primero en pedir. Eh, bueno, esto es ciertamente importante, sobre todo cuando vamos con, con gente que eh, con la que no tenemos mucha confianza, ¿no? Eh, al final eh, si sí, tienes a dos personas delante ¿no? o a dos tres o lo que sea ¿no? que se han pedido unas cosas más eh, de, de batalla, ¿no? se han pedido pues una pizza, una hamburguesa, de repente ir tú ¿no? y pedir una ensalada pues hay gente que le da un poco de corte y dice bueno madre mía a ver si me van a empezar a mirar un poco raro tal, me van a hacer preguntas raras tal, voy a quedar un poco yo como el raro de la mesa y es así hay gente que bueno pues eh, y es ciertamente normal no pasa nada entonces para no caer en esa trampa ¿no? Eh, mucho mejor ya que hemos elegido los primeros hemos elegido rápidos pues ya pedimos los primeros y sin problema y así además podemos potenciar que otros pues bueno que otros también se pidan lo que nosotros Una, una, eh, una primera un primer plato interesante un primer plato que sea saludable ¿no? Eh, y cuál es este primer plato que estoy hablando pasamos a la siguiente a la novena y es la verdura. La verdura debería ser nuestro ingrediente en, de, de nuestro ingrediente en, de, de primer plato, ¿vale? Lo que vamos a conseguir con esto es muy sencillo, y es que la verdura, al tener que masticarla obviamente, nos va a saciar bastante más, nos va a quitar esa ansiedad con la que entramos normalmente en estas comidas, y eh, al final eh, acabaremos comiendo menos de lo que venga detrás de la verdura. ¿Vale? yo no estoy yo no estoy diciendo no entrar en un, en un restaurante y solo comer eh, verdura no no digo eso porque también entiendo no que bueno, el restaurante normalmente suele ser una ocasión especial que aprovechas para ir a un restaurante que te gusta un cierto plato y tal y no no pretendo ¿no? Que, que solo la comida sea a base de eh, verdura lo digo es lo que digo es bueno Póngate un primer plato de verdura y si luego te gusta la paella pues la la paella detrás pero como te has tomado ese primer plato de verdura pues eh, la cantidad de paya que te tomes va a ser mucho más reducida eh, o, o, de, o de o de pasta realmente o de lasaña que lo que te hubieses comido si no te hubieses eh, comido esa verdura delante entonces esto es tremendamente importante con lo que hemos dicho antes sobre todo de ir con la eh, Ay madre mía se me ha ido eh, con la <risa> más o menos saciado vale con una habiendo comido una fruta unos frutos secos y luego con esto vale cometiendo una, una verdura al en el plato ya eh, hemos hecho ya vamos por lo menos en tres cuartos de la comida 10 vale eh, Y bueno pues pongo el ejemplo de la parrilla porque no hace falta que sea siempre la típica ensalada vale también puede ser una cosa más mmm, llamativa y que también le da otro regustillo como es eh, una parrilla de verduras y ya pasamos a, a la última de hoy vale a la de Décima diapositiva eh, para hablar un poco de los aderezos eh, porque bueno al final pues eh, nosotros vamos a un restaurante porque nos gusta un cierto aderezo o a lo mejor no eh, y, y nos vamos como diciendo pues, que irme sin ahí, sin probar ese aderezo pues es un poco ¿no? <risa> un poco triste ¿no? pues yo eh, sobre todo esto pasa con las ensaladas vale las ensaladas que son más así más exóticas o más especiales pues suelen estar embadurnadas de eh, aderezo entonces la idea que yo propongo es bueno eh, mejor pídete ese aderezo que te lo pongan aparte vale que, que no que, que no venga ya encima ¿no? de la ensalada que te lo pongan aparte en un cuenquito entonces simplemente lo que vas a hacer es mojar un poco el tenedor vale y eh, luego le das un bocado a la ensalada o, o lo que sea de esta forma vas a seguir teniendo el, el regusto del aderezo pero no vas a no vas a necesitar embadornar el producto con ello ¿no? y, y, y bueno pues eh, hasta, hasta aquí eh, un poco la, eh, la, la clase de hoy o el vídeo de hoy eh, vamos a seguir el, el lunes que viene con, acabando con esta serie de, de recomendaciones de, de, de comidas fuera de casa y, y bueno, pues eh, no sé, José Luis, si nos han escrito alguna pregunta o algo, eh, pero bueno, eh, si no, saber que. Sí, sí que hay preguntas, pregunta. Javier. Nos han escrito, la audiencia nos ha hecho una pregunta. Te sí. la voy a leer ahora mismo, ¿vale? Y, y aprovecho bueno. para recordarle a toda la audiencia, tanto los que nos estáis escuchando ahora en YouTube en directo o en Twitter, o, o los que lo escucháis sí. luego en Spotify, en los podcasts dejarnos preguntas dejarnos comentarios vale que os los le, iremos pues. respondiendo todos vale chicos escucha le voy a leer a javier la, la pregunta que nos acabéis de hacer en directo mira javier te la voy a leer nos dice aquí mmm, alguien de la audiencia de youtube dice nos podrías di bueno, dice nos podrías dar tu opinión sobre un componente estrella que se ha oído mucho en los últimos tiempos como es el aceite de palma es tan dañino como dicen pasa algo por tomarlo en alguna ocasión Esa es la pregunta que nos hace ahora en directo la audiencia chicos nosotros lo que queremos es haceros pensar vale y vuestros comentarios y opiniones nos valen un montón bueno os paso con javier Pues eso es una grandísima pregunta ¿no? Eh, sí que se ha montado eh, una buena con ese, con ese aceite realmente eh, y el problema viene realmente eh, porque eh, ese aceite vale que en un principio eh, bueno en un aceite Que podría ser saludable eh, lo que pasa es que ha sufrido diferentes procesos eh, industriales por los cuales al final eh, llega eh, Llega a ser un, un aceite que ya no es saludable vale, y eso es lo que nos encontramos muchas veces cuando viene añadido pues en diferentes salsas en diferentes galletas de desayuno en diferentes eh, pre preparaciones entonces eh, el problema es como digo no es el aceite en sí es el, la, la, la transformación que ha sufrido vale hasta llegar al producto donde se le ha añadido entonces eh, al final yo creo que con aceite de palma eh, lo que se le ha dado es mucho eh, Mucha voz a este aceite eh, pero a mí lo que me gustaría es un poco eh, sacar el foco del aceite no era un poco eh, hacer el hacer zoom out no eh, y, y ver realmente la imagen global de la alimentación entonces la idea es vamos a ver realmente el aceite de palma normalmente está en productos que no son sanos vale como digo pues son galletas pues son eh, eh, patatas pues son preparaciones que no son sanas entonces eh, eh, Muchas veces lo que están consiguiendo las marcas no es que el hecho de quitar ¿no? de ya poner sin sí, aceite eh, de palma en unas galletas pues que ya de repente las haga buenas, ¿no? Esas galletas. Entonces, eh, la idea es decir, no, o sea, esas galletas, las no, galletas siguen siendo poco saludables, aunque no tengan aceite de palma, ¿no? Al final, la alimentación que, que, que defendemos desde, mi, desde mi, mi, mi profesión es una alimentación basada principalmente en frutas y verduras. Si tú la alimentación la basas en eso, ¿vale? No te preocupes por el aceite de palma porque no, no lo vas a encontrar, ¿vale? No lo vas a encontrar ni en las frutas ni en las verduras ni en el resto de materias primas principales como son frutos secos, eh, pescados eh, o, o legumbres, ¿vale? Entonces, eh, el aceite de palma, eh, además que es el, el aceite de palma refinado, ¿vale? El aceite de palma que ya no es saludable, eh, aparece, eh, aparece, como digo, en productos... Que no son saludables, entonces si quitamos esos productos ya el aceite de palma se ha acabado no sé si he respondido a la pregunta la verdad es que he ido un poco <ríe> por los laureles no sé si he respondido a su pregunta me encantaría saberlo a ver si nos, si nos ha respondido algo pues no ha puesto nada más Javi, pero yo creo que ha quedado bastante claro y si no, pues en los comentarios del vídeo... Claro, claro, pues, escribir, escribir más. Si pues, no ha quedado claro, lo, le, le, le dedicamos un episodio especial o, o seguimos sí. hablando de ello en el siguiente sí, vídeo. Lo, y lo del gluten lado. a mí también me interesa mucho porque aparte de lo que has dicho, mmm, bueno, el próximo día, para no hacer esto muy largo, te hago yo unas preguntas sobre lo del sí. gluten pues nada javier si sí. quieres añadir algo más cualquier cosa y si no pues ya finalizamos para, para que luego el vídeo no sea muy largo porque ya sabéis chicos que Prisline siempre emitimos en directo queremos haceros pensar vale uh -huh. que sí, nada, yo, Javier yo... si quieres añadir algo sí. simplemente añadir que bueno que la, para la gente que quiera más información o que yo sí, que quiera saber un poco más pues que puede encontrarme en www.aprendeacomerjmh.com. Perfecto, sí pues vendés. perfecto, de todas formas, yo ahora en la descripción del vídeo pongo también tu, tu página web y tus redes sociales perfecto. para el que quiera ampliar información o incluso hablar contigo directamente por Skype, ¿vale? Sobre perfecto. dietética y nutrición y alimentación sana, pues que lo pueda hacer. Y nada, perfecto. chicos, muchas gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado. ¿Vale? Y, y nada mañana estamos con sara os recuerdo que nos va a hablar cómo convertirse en profesor de español para todo el mundo por skype vale desde casa una manera muy buena de ganar dinero vale como complemento o como cosa única y nada chicos pues que muchas gracias a todos por estar ahí nos despedimos muchas gracias profesor javier bueno contigo estamos el próximo lunes verdad javi el, el próximo lunes verdad el estaremos Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos, chicos. Y, y nada, hasta mañana, que estaremos con Sara a la misma hora en directo. Chao, chao, chao. Y acordad de dejar no. comentarios, por fin. Dejar comentarios, por fin, por fin, por fin. Chao, chao, chao, chao. Chao, adiós, chao.